El ejercicio 2239 habla, también voy a leerles el enunciado, habla de un, que un cable coaxial largo con, que consiste en un conductor cilíndrico con interior, radio interior A y un cilindro exterior de radio interior B y radio exterior C. El cilindro está montado sobre apoyos aislantes. Fíjense, el cable coaxial es el cable que se usa normalmente para la señal de televisión. Fíjense, tiene un conductor central, hay dos imágenes acá del cable coaxial, un corte transversal, que es la parte de abajo, y el cable en sí, en la figura de arriba. Bueno, eh, en la figura de arriba está indicado con la letra D lo que es el conductor central. Esto es lo que en el enunciado habla que tiene radio A. ¿sí? Entonces es un, un conductor central de radio A. Ese sería el radio A central. Luego viene un, un soporte aislante, que es ese plástico blanco que se ve, es un soporte que le da rigidez mecánica y evita que el conductor, eh, el conductor central se llegue a tocar con el conductor exterior, que fíjense que es el, está indicado en la letra B, es una malla de, condu de conductor muy finita es muy finita en la realidad. Bueno, y luego tiene un, una, una vaina de plástico que sería un aislante exterior. Eso, todo eso no lo menciona en el enunciado del ejercicio, pero básicamente eso sería un cable coaxial. Teniendo esto claro, ya es más fácil entender el ejercicio. Nos pregunta que hay que calcular el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros a una distancia R del eje, y luego el campo eléctrico en cualquier punto afuera del, del cilindro exterior. Y hay que hacer una gráfica de campo eléctrico versus desde la distancia R hasta dos veces el, el, el radio exterior. Bien, este sería más o menos el esquema. Consulta, quiero que respondan. En el conductor central... ¿Cuánto va a valer el campo eléctrico? Conceptualmente, no hace falta ninguna fórmula. Vale cero. Perfecto, Leonel. Perfecto, Leonel. ¿Por qué vale cero? En los conductores no hay campo. Perfecto. Digamos, esto es una condición electroestática. No hay movimiento de carga. Si hubiera campo, existiría un movimiento de carga. ¿Cómo calculan el campo eléctrico? Bueno, lo que les dije es, hacemos una superficie gaussiana, esa superficie gaussiana eh, va a tener una determinada carga encerrada, porque en el, ya estoy abarcando el radio, el radio A, que tiene una cierta carga por unidad de longitud, lambda, o sea, si tomo un metro de cable, voy a tener una cierta Q. Entonces esa Q encerrada, dividido a epsilon cero, me da el flujo eléctrico. ¿eh? ¿Me siguen? Eh, y ese flujo eléctrico es igual a campo eléctrico por área. ¿sí? El área es la que yo estoy haciendo, eh, el área cerrada con, con superficie gaussiana, entonces puedo calcular el campo eléctrico, ¿sí? que va a depender exclusivamente de, eh, de la carga encerrada y del área que yo estoy, en, en, estoy haciendo. No es lo mismo este área, que cuando el área si le hago más grande, casi llegando al borde del, del, otro, del otro conductor, ¿sí? como lo estoy modificando ahora un poquito. Y también vieron que el campo eléctrico va disminuyendo con la distancia, ¿sí? vamos a intentar dibujarlo. Entonces el campo eléctrico, apenas excedo un poquitito el radio A, va a tener un valor un cierto valor máximo por acá. Estas son líneas auxiliares que estoy tirando para que se vea bien hasta donde debería llegar, ahí más o menos. Cuando sobrepaso un poquito el radio A, ya voy a tener carga neta, y voy a tener un determinado campo eléctrico que va a ir disminuyendo ¿eh? con la inversa del radio, hasta llegar a un punto que es el radio B. Y ahí vuelvo a tener conductor, entonces ¿cuánto va a valer ahí? Va a valer cero. Si sigo analizando el campo eléctrico por afuera del conductor, tengo que considerar toda la carga que está encerrada. O sea que sí voy a tener una carga neta encerrada. El conductor exterior no tiene carga neta, pero el conductor interior sí. Y si tomo un área una superficie gaussiana que abarque todo, voy a tener carga neta encerrada. Entonces, voy a tener. Entonces esto va a ir disminuyendo Uy, una cosa así. Algo así